Vivimos mirando, vivimos siendo mirados. La tecnología empezó a entrar en nuestras vidas, y ahí algo pasó. Así como les dije recién que no pueden construir una mirada, lo que les quiero decir es que las miradas construyen subjetividad, impactan en el sujeto. No da lo mismo que un bebé se encuentre al nacer con una mirada amorosa de mamá que le transmite el amor por la mirada. Porque si le dice te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, el bebé no entiende nada porque no tiene un universo lingüístico ni simbólico para entender que el te quiero es el amor. La mirada lo atraviesa. ¿Qué pasará con estos bebés que se encuentran con mamás que no pueden dejar los celulares o las pantallas mientras dan de mamar? ¿Qué pasará con estos niños que están almorzando con el sapo Pepe, con Peppa Pig, con pantallas? Y no con miradas amorosas de padres que se ponen refelices cuando come toda la papilla o padres que pueden dejar la pantalla para escuchar cómo les va en la vida, en el patio, en el aula, con los amigos. ¿Qué pasará con estas familias que han dejado hackear el diálogo y la comunicación entre ellos porque no pueden ni almorzar ni cenar sin pantallas? Ahora me gustaría saber eh, qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.